hablaremos sobre el informe llamado resumen como podemos ver este informe consta de dos tablas del lado izquierdo una con el título de ingreso y del lado derecho una con el título egreso esta tabla lo que nos, nos mostrará son tres columnas llamadas cuenta descripción y monto de cada tabla lo que nos muestra estas columnas la, nos muestra la cuenta la descripción de cada cuenta que es su nombre y el monto. Este monto, al igual que otros, otro tipo de, de informes, lo que nos muestra es el saldo de cada, de cada una de las cuentas, así como un total de lo ingresado. Del lado derecho vemos la misma estructura de tabla, que en cuenta, descripción y monto, con los mismos, con los valores, los montos igual obtenidos de la misma manera que de ingresos, de todos los registros que se hicieron a cada una de estas cuentas. En la parte ingre inferior aparece el total del egreso. En la parte inferior podemos ver los totales eh, de manera compacta, sea ingreso, egreso y el saldo. De esta manera nosotros podemos ver todos nuestros movimientos de ingresos y egresos que se han, que se han hecho en, en la comunidad. De esa manera nosotros podemos ver hacer una resta y ver si están cuadrando bien nuestras cuentas. De igual manera se muestra un botón que nos permitirá guardar sin necesidad de ocupar internet para, para futuras consultas en cualquiera de los formatos o en su caso de preferirlo, imprimirlo. Eso sería todo por este video, espero que tengan una buena tarde.